En hiperlimpieza podrá encontrar rollos de bolsas de polietileno de diferentes grosores, longitudes y medidas, aptos para centros comerciales, industrias lácteas, cárnicas o supermercados. El polietileno es un tipo de plástico muy resistente y duradero. Estos rollos están pensados para ser utilizados con las máquinas selladoras de bolsas pues no cuentan con precortes. Se trata de bolsas idénticas a las bolsas de polietileno sin cierre. En nuestra web podré encontrar una tabla en la que se especifican las medidas, longitudes y galgas de nuestros rollos de polietileno, para que pueda elegir el que más se ajuste a sus necesidades.